Buenos días, buenas tardes, buenas noches En esta ocasión estaré poniendo esta lámpara de mesita que tengo en la sala A batería, porque como pueden ver no está conectada a la eléctrica ni tiene bombillo Porque tengo dos lamparitas de cada lado de la mesa Y la otra, tiene un, tiene, como tiene una corriente cerca, le puse un módulo pero ese módulo también está dando problemas, porque no está conectando mucho internet Entonces esta, primero la haré con esta, es decir, la pondré a batería Con esto, entonces como esto es 12 voltios Pensaba usar un módulo inteligente de, para controlarlo con el celular, ya que estamos Pero como no tengo uno a mano Estaré usando este, que es lo mismo Es de menos vueltas, como ya he usado un pequeño Espacio de tira LED, Usaré este módulo, entonces el problema es que Este estará siempre conectado a, a la luz Es decir, a la batería y la descargará muy rápido Entonces por eso Tenía este módulo por aquí, que me lo había comprado El Sonoff, aparte de todos los módulos que tengo de ellos Pero este módulo es a 5 voltios Tengo 12 aquí Y no tiene regulador interno entonces, por eso estoy usando un 7805. Lleva, ese lleva si le ponen M, L, no sé. Pero más o menos así. Estos es son, son reguladores. Muy fáciles de conseguir. Tienen varias protecciones. Este es uno SMD pequeñito. Entonces, para, como voy a usar batería directamente, no tengo que usar tantos capacitores. Para nivelar la frecuencia y todo eso. Todo, esto, todo eso estará montado en una placa. Encima de una placa. La cortaré. Para ponerla más o menos como por aquí, el módulo aquí. Ahora lo soldaré todo, haré balde de prueba para ver cómo quede. Ahora una pequeña implicación. Aquí tengo la batería que saldrán 12 volt. Sale otro cable que es tierra. De los 12 volt. Llevaré una entrada. Esta, aquí. Otra. Pasará por un capacitor. Y vendrá y estará aquí el módulo. La patica del medio del módulo o sale a una tierra. Creo que se el el módulo, pero no importa. Para la aplicación de aquí saldrá aquí y de aquí vendrá. Que ya son 5 volts a la entrada. La otra entrada irá a, a tierra. Entonces, del módulo de la salida irá a la salida del positivo. Ya de la tira, los 12 volts pasando por el relay y el negativo será se, se conectado directamente. Si sí, el positivo y el negativo de la batería. Alimentado de esto porque así no tengo que estar cambiando la programación. Pero voy a ver si lo puedo alimentar directamente. en la salida de la tira, que sea la tira solamente que se apague. Voy a ver si puedo alimentarlo aquí para así hacer que todo el módulo se apague. Si igual la programación, es decir, yo lo pongo en un modo, es un modo o un color que se quede en ese modo no importa que se apague o se prenda. Pero si no se quede en, en ese color, tendré que ponerlo a la salida y el módulo se quedará encendido todo el tiempo. Entonces, si eso pasa la batería creo que me, me daría 3, 4 días, no, no estoy mucho, tengo que hacer los cálculos para saberlo Entonces, si eso ocurre, aquí tendría que agregar un interruptor para desconectar y conectar la batería cuando la esté cargando También tengo que ver si el regulador este, AC, y SMD, puede soportar, porque si no mal, ellos soportan hasta 15V Pero claro, eso puede ser que son los grandes porque tengo un más grande, puede ser que te eh, resista menos voltaje. Entonces tengo que ver eso. Y esa es la pequeña explicación que quería dar. Me entró la duda y me puse a buscar porque esto es un micro. Es un microcontrolador. Entonces estaba buscando con qué, con qué voltaje funcionaba. Y, y después que lo vi, dije, esto es un regulador. Vamos a ver si se ve acá, cámara Ah, es un. Ay, ahí se ve. 11.17. 17 son unos reguladores y dice que eso puede hasta 20 volts. entonces pero entonces si consume 3.3 y lo voy a meter 12 se tiene que comer 9 el solo y no estoy muy seguro pues yo bueno, también estoy buscando y este regulador eh, 200 miliamper y eso puede hasta 25 volts. así que está bien pero por seguridad lo voy a poner porque no quiero quemar todo si que cuando tenga cuando me compre de estos lo probaré a ver si, si lo aguanta. Ya he solado todo. Me falta solamente conectar el cable aquí. Y aquí tuve problemas porque el módulo no podía poner otro lado porque no tenía pista donde pegarlo. Y tuve que ponerlo así. Esta es este la entrada. Esta es la salida. Tuve que poner la revento. Entonces tuve que poner paso un cable por aquí para el positivo que está aquí. Porque el positivo está aquí. Enfoca. positivo 5 vueltas aquí que es este si este que está arriba. Y el negativo está abajo. Entonces el en módulo que me quedó es que el negativo estaba arriba y el positivo estaba abajo. Entonces tuve que pasar un cable por aquí arriba. Y como se ve ahí. Pasó un cable por ahí abajo. Para el negativo. Y también el módulo. Tuve que levantarlo un poco para que la soldadura entre por ahí. Y a contacto con la parte que es disipador. Como te este no va a consumir mucho. No es necesario que esté disipando. Entonces el cable aquí Y la soldado con otro cable de que viene, de la luz Y lo pondré Ahora voy a terminar la celda Y lo probaré, a ver si funciona Ya he cortado la cable, pero antes de seguir tengo que explicar algo Cuando yo puse esto sí, como están puestos los lugares No me permite ponerlo en ninguna posición, que no sea así O así, entonces como en este caso tengo dos do... no, positivos, dos negativos. Puse que inicie en negativo, entonces el negativo irá a esta celda. Después, como esta celda está conectada, tengo esta, está positiva, entonces, de todo. entonces este, el cable irá aquí. Este cable lo comete por aquí atrás y vendrá por aquí a esta dos celdas. Y al final, esta celda estará conectada a esta. Te voy a conectar a todo y después, cuando conecte todo eso. Ahí conecto, decir, conecto, Voy conectando las celdas una con otra Conecto lo que ven aquí Y lo de lo que vayan aquí conectado Y fun, empezará a funcionar el módulo Este es el momento donde explota, explota todo Podría conectar esto con una fuente de alimentación de 5V Y ver que todo funcione decir, y, un, y, el, y la computadora así el controlador de voltaje que tengo por ahí, amperaje Pero... Vamos a conectar todo esto aquí que explote hasta me conecta a todo y te falta conectar el negativo Ok, lo voy a conectar con la mano Y aquí debe encender un LED A ver, voy a poner para... Que se vea, que si enciende el LED Si no se quema todo No encendió Uy, que puse mal ya Ya la cagué Me tomó tiempo para encontrar el rol Cuando Soldé ese cable Aquí por debajo estaba la jugadora que unía el capacitor con el regulador y se desoldó, eso fue lo que pasó. Ya probé que el voltaje llegara y todo eso. Ahora, ¿sabes? Con esto. Ya, prendió. Ahí tenemos de emparejamiento. Ahora lo voy a soldar, lo voy a emparejar porque estoy usando ese mensual para grabar, el que tiene el programa, así que veo ahora. Ya está funcionando Salud Si venimos aquí en mi Alexa uh, uh, uh. Estoy buscándolo hoy ¿eh? Como se puede agregar nuevo ¿Qué Ok, aquí está Se acaba de encender Tapado. Y con la pila que está. Entonces ahora, probar con esto. Que se queda con la, con la configuración y si no, ponemos bueno, afuera. Me encontré con el problema buscando la cinta que además tiene esta entrada y esta la que está dentro. Así como tal le pegué un pedazo que fue este para mi impresora. Pero nunca, nunca lo puse a funcionar. Le quité el cable que tenía. Y ahora voy a soldar esto aquí y hacer la prueba. Tuve que quitar el conector porque lo pine Son muy chiquitos la entrada. Y soldado ahí feo y todo eso. Puse un cable para tener más espacio. Ahora aquí ya topa esto. Solamente la mala ahí. Le doy, enciende, hace eso. Por eso mismo, no está encendiendo el verde. Enciende el rojo y el azul. Rojo. Ahí tiene ese verde y no está encendiendo. Blanco, debería ser, creo. No enciende el verde. Voy a ver qué es. Ya, no estaba soldado, bien soldado, era otra vez Otro botón Ok, si sí mantiene el modo puedo apagarlo directamente sí. Verde, apaga la lámpara 2 Alecha, enciende la lámpara 2 se queda en el modo, entonces puedo dejarlo así conectado Sería poner todo esto más lindo, ponerlo en la lámpara, cerca del lugar Y eso es todo Creo que aquí dejaré el video por, por esta ocasión para que sea un video más corto Y que ya no tengo tiempo porque tengo que hacer más cosas Ya son las 4 y 20 de la tarde eso es todo. Gracias.